Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos a ver un nuevo video y bueno Les voy a informar, a, uh, yo sé que esto ya Lo subieron vale, pero yo hasta ahora me entero Vale, que son los Gauntless Que son como Magpacks Que van a ser como Magpacks, que un suscriptor Me dijo que esto lo había publicado Vprint En su Twitter, que estos son como Magpacks, que son, bueno al parecer tenemos dos páginas, quién, sea, quién sabe si Robtop ya meterá más páginas, ¿vale? Pero al parecer tenemos dos páginas hasta ahora, ¿vale? Que son de Fire, Ice y Potion. Eh, esto se ve que trae cinco niveles en los cuales van subiendo la dificultad, obviamente. El primero es el Level Easy que tenemos que ver el nivel más fácil obviamente pues quien sabe que si, si seguirá subiendo la, la dificultad así como lo hacen los magpacks pues estaría bien nice y cuando uno se lo pasa pues como se está viendo ahí pues le da un cofre ¿no? un cofre de estos chetos entre comillas, chetos, que son chetos. Así que pues nada, esto era que que que... lo que les quería traer hoy. Ya que pues bueno, un escritor me dijo que lo subiera, yo no sabía nada de esto. Fui, miré el canal de Guitar y ahí estaba, Guitar lo había subido. Así que pues bueno, eh, espero que os haya gustado el video. Eh, en, estas, en estos tres días, que ya son los últimos tres días de eh, 2016, pues voy a intentar de subir tres videos, ¿vale chicos? Tres videos, o sea, voy a subir nueve videos entre estos tres días. No sé, voy a tratar y no sé de qué, pero bueno, voy a tratarlo, ¿vale? Así que pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima y no se les olvide suscribirse a mi canal de que está en la descripción y al canal de mi diseñador que también está en la descripción. Así que pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.